Hola amigos, amigas, cómo están? Este va a ser un tutorial de les voy a enseñar cómo tener varias escenas en OBS y el fondo que está atrás o lo que estén transmitiendo pantalla completa siga la secuencia que no por cambiar escenas se vaya a, a desfasar. ¿sí? Bien, vamos a empezar. Este aquí ustedes van a crear una escena como ya los ah, la tienen ya preconfigurada eh, pre con micrófono cámara frontal música de fondo ¿sí? o el video de fondo atrás para que ustedes puedan hacer esto al cambiar de imagen la transición video siga siga el mismo ritmo igual la imagen si se fijan cuando hago la transición la imagen de atrás eh, sigue siendo la misma que, que acabo de cambiar. Bien. Para eso. Cuando ustedes tengan ya. Configurado todo esto. Ah, permíteme. déjeme poner la pantalla. Ah, de OBS. Cuando ya tengan ustedes. Todo ya configurado. Vamos a crear una nueva escena. Y. ¿Sí? Simplemente vamos a darle. Copiar esta escena más bien duplicar la escena le damos la renovamos aquí para, para identificarla Vamos a ponerle haya real y le damos a aceptar en aquí ya se puso hasta mero abajo si se fijan esta y esta la misma figuración ¿Sí? pero esta pantalla la de pantalla de tutoriales que vamos a hacer es la misma que la de pantalla completa. Bien. Entonces, ahora nos vamos a ir a pantalla tutoriales la que acabamos de hacer nueva y aquí vamos a agregar pues otras cosas como no sé vamos a agregar una captura de ventana la renombramos y yo ahorita voy a ahorita voy a poner esta que es la mi página web para que sea una vuelta y hay varias cosas más emocionantes series película y damos a aceptar sí. entonces esta la podemos poner aquí al fondo ¿Sí? Entonces, cuando hacemos una transición de la de la pantalla completa del de de duplicado que hicimos, de la original, este el de este la ventana que estaba aquí de este lado, de este lado, de este lado, de este lado de ahí, así, ahí estaba la, la la página web que acabamos de hacer. Entonces, cuando cambiamos a la otra pantalla de, que acabamos de duplicado el fondo que tenemos atrás no surte ningún cambio no hay un corte no inicia no nada sigue siendo el mismo el mismo fondo pero al hacer la transición aparece el, el la página web entonces nosotros cuando hacemos cambios de transiciones esta es mi otra transición que tengo pues ya podemos poner más más cosas aquí es lo mismo eh, si esa página web que acabo de eh, yo de hacer la quiero esta de aquí la quiero poner en esta escena pero más grande y ya de fondo que no que no esté este fondo de, de intro ¿sí? entonces lo que voy a hacer es copiar la captura de la pantalla de la ventana de esta de esta escena que tenemos a mano izquierda damos copiar nos vamos a pantalla completa y aquí en escenas la vamos a pegar como re, pegar como referencia sí entonces en esta pantalla completa esta la podemos hacer grande ¿sí? y obviamente la ponemos atrás así. Apago esta de tutoriales para que no aparezca abajo. Entonces nos vamos a pantalla de tutoriales. Que viene es, siendo esta. Hacemos la transición. Está la, la página web en pequeñito. Pero pasamos la transición a la pantalla completa. ¿sí? Y sigue siendo la misma. Pero más más amplia. Pues si se está transmitiendo un video. Eso que acabamos de hacer va a seguir la secuencia. No se va a cortar, no no va a haber interferencia de escena, nada. No, únicamente se va a hacer más grande. Bien, bueno, espero les haya servido este tutorial. Un poquito corto, rápido. Y los invito a, a, a mi página web. Ahí van a también a poder descargar programas. Ahorita tengo muy poquitos. Lo que estoy haciendo constante es subiendo ese eh, capítulos de, de Dragon Ball Z, Avatar y... Y películas ¿sí? los invito a que sea una vuelta es completamente gratis eh, no hay oh, por ahorita no hay no hay este eh, restricciones de cobro de pago por entrar nada todo es gratis obviamente pues hay anuncios nada más visuales y pues los pueden ver si quieren descargarlos también pueden descargarlos directamente desde el medio bueno los dejo hacen buen día